¡Hey! ¿Cómo está la gente sabrosita de YouTube? O sea, tú. Como ya viste en la descripción del video, hoy vamos a ver no solamente la última versión de tu WhatsApp Plus, sino explicar al detalle, y 100% real, no fake, por qué te banean. Y arranco con un dato muy curioso. Desde que empezó esto del ban, ninguna persona que use Huawei ha sido víctima de baneo temporal de su cuenta. Y esto es porque sabemos que Huawei no tiene Google, no usa los servicios de Google, incluyendo la Play Protect. Por lo tanto, esto nos indica algo muy importante, que el baneo ocurre simplemente desde tu propio dispositivo. Quiere decir que es Play Protect en combinación con la información que se envía desde tu WhatsApp la que indica qué cosas has hecho y por qué motivo te están baneando. Ah, pero tú me dirás, José Matsu, si tú usas el WhatsApp Plus, ¿cómo es que no te has dado cuenta de esto antes? Bueno, uno puede probar o testear una aplicación, como en este caso, WhatsApp Plus, WhatsApp for What, estilo iPhone, o cualquier otra, cualquier mod de WhatsApp. Pero el punto está en que no tenemos acceso a saber qué cosa está ocurriendo o qué tiene la codificación de otras aplicaciones que monitorean esta información. En este caso Play Protect. Y esto quiere decir que Play Protect accede a mucha información y a lo que envías en muchas aplicaciones, en lo que envías y recibes también. Quiere decir que incluso Play Protect también podría tener acceso a tus datos de tus cuentas bancarias, por ejemplo. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y ahora te preguntarás, entonces, puntualmente qué cosa es aquello que hace que bloqueen temporalmente tu cuenta de WhatsApp. Primero te explicaré cuál es la forma correcta para descargar el mod de WhatsApp que quieras, ya sea WhatsApp Plus, FOWAT, MB, estilo iPhone, Yo, WhatsApp, Delta, cualquiera. Y luego te explicaré cuáles son las razones por las que podrían suspender tu cuenta de WhatsApp. Así que si te interesa esto, mira el video hasta el final porque tienes mucha información que te va a interesar. Lo primero que vamos a hacer, y como siempre, será entrar al sabroso Google. Una vez que estemos en Google, vamos a escribir José Matsu. Y luego hacemos clic aquí, en el primer enlace. Igual tú lo puedes descargar de cualquier otra página, pero siempre evita páginas que tengan... ...cuentas regresivas para iniciar la descarga... ...sino que tengan descargas directas desde Mediafire... ...bueno en este caso vamos a entrar aquí... ...donde dice WhatsApp Plus antiban versión 2023... ...y vamos a ver una explicación textual... ...de cómo se debe instalar correctamente... ...y hay muchas preguntas que aquí estoy respondiendo... ...pero vamos a ver este botoncito que dice... ...descargar WhatsApp Plus aquí... También abajo tengo un tutorial y de paso también te dejo todos mis temas personalizados ordenados por categoría. Temas de anime, superhéroes, videojuegos, dibujos animados, series, películas y muchos otros temas más. Pero en este caso vamos a ver las últimas versiones de WhatsApp Plus 2023. En este caso la última versión que salió de Alex Mods es la 17.30, mientras que la de Jesse Mods es la 28.00, que salió hace dos semanas. Igual estas dos versiones tienen el parche anti ban pero solamente... La 1730 de Alex Mods es la única que no tiene ninguna advertencia de la Play Protect. Y como viste, es un enlace directo al Mediafire, sin ningún tipo de cuenta regresiva que pueda dañar de virus tu celular o tu PC. Pero bueno, lo voy a pausar porque yo ya lo había descargado previamente, así que ahora me dirijo a la versión que descargué hace unos días, la versión 17.30 o la versión 28.0, igual ambas son la última versión. En este caso descargaré la 17.30 de AlexMods, ¿por qué? Porque cuando le doy a instalar se instala así de fácil directamente sobre cualquier otro mod de WhatsApp Plus. Una vez que hacemos clic en instalar, ya estaría instalada esta versión. Pero te recuerdo que esto solamente es la parte inicial, porque ahora, por más que esté actualizado, hay algunas cositas que debes tomar en cuenta para que no te banen Y como ves, además de que se instala fácil, tampoco tiene ningún problema con la Play Protect, porque hemos visto que otras versiones de WhatsApp Plus, por más que sean anti-ban, también tienen notificaciones de la Play Protect. Y listo, ya estaría completamente actualizado. Y ahora vamos a ver cuáles son esas razones por las cuales suspenden tu cuenta de WhatsApp. Pero eso sí, esto aplica para cualquier mod de WhatsApp. Ya sea el plus de Alex o for o MB, iPhone, cualquier mod de whatsapp entonces sea cual sea el mod de whatsapp que uses siempre te van a banear tu cuenta por estas dos razones principales la primera es porque estás enviando información que no se puede enviar desde el whatsapp normal y la segunda porque estás accediendo a información que no se puede acceder con el whatsapp normal pero ahora te explico ambas al detalle para que nunca te vuelvan a banear por ejemplo, en el caso número uno, cuando hablamos de aquellas cosas que envías por un mod de WhatsApp y que no se pueden enviar por el WhatsApp normal, obviamente me refiero a los mensajes bomba, por ejemplo, ya que tú no puedes enviar muchos mensajes decenas o cientos de veces al mismo momento en un WhatsApp normal, ni siquiera copiando o reenviando un comentario. En este caso... Esta acción es muy potencial a que te bloqueen temporalmente la cuenta. Otra cosa que usas a veces sin querer es los estados de más de 30 segundos. A veces ponemos en algunos mods de WhatsApp estados de un minuto, de dos minutos, de cinco minutos. Enviar información en un estado de cinco minutos es imposible en el WhatsApp normal. Así que si tú envías un estado de cinco minutos, obviamente le estás avisando a WhatsApp y a Play Protect que no tienes el WhatsApp normal. Algunos youtubers están recomendando que no apliquen temas personalizados, esto no tiene sentido porque el cambio de apariencia de tu whatsapp es algo que se queda ahí en tu equipo, es algo que incluso puedes hacer sin internet y no estás enviando ninguna información a ningún contacto de que tienes un nuevo tema personalizado o tienes nuevos emojis o tienes colores diferentes o estilos de letras diferentes, incluso descargar un estado es algo que queda ahí en tu equipo, una vez que lo viste lo puedes descargar pero no sale y no Envía información hacia otro contacto. Algunos mods de WhatsApp también te permiten enviar audios o videos de altísima calidad en 4K. WhatsApp normal no te envía un video de 4K, siempre comprime los videos, baja un poco la resolución para que los videos lleguen a poder enviarse en un paquete de datos más pequeño. Entonces tú al enviar videos de 4K le estás diciendo otra vez a WhatsApp que no tienes el WhatsApp normal y por lo tanto la base de datos de WhatsApp cuando detecta esa transferencia te va a suspender la cuenta temporalmente. Lo bueno de este caso es que algunos mods de WhatsApp como el WhatsApp Plus de AlexMods te permite poder temporalmente, inhabilitar estas funciones para que tú no corras el riesgo de enviar algo que le avise a WhatsApp que tú no usas el WhatsApp normal. Otro mod que también es muy bueno es el WhatsApp for what o sea el WhatsApp estilo iPhone de what y mañana o pasado mañana voy a sacar un video de ese WhatsApp. Ahora bien, el segundo caso sí es un poquito más complicado, porque en el caso de que tú accedas a información que no deberías acceder con el WhatsApp normal, eso no depende de tu mod, y ahí es donde caemos muchos. Eso depende de ti, de la conducta que tú como usuario tengas en WhatsApp. ¿Qué tipo de información accedes y por lo tanto te terminan suspendiendo temporalmente la cuenta? Por ejemplo, vamos a suponer que tu amigo Manuel Pajares está contactando o está escribiéndole un mensaje de texto a una chica, por ejemplo a la Queso. Y la Queso no lo tiene agregado, pero si sí la Queso tiene activada en las opciones de privacidad mostrar su foto de perfil solamente a sus contactos, y Manuelito no ha sido agregado por ella, entonces el WhatsApp de Manuelito va a tratar de acceder a ver la foto de perfil, y sin embargo va a estar bloqueada. Entonces, al momento de que Manuelito chatee con la Queso, su mod de WhatsApp de Manuelito va a intentar acceder a la foto de perfil de la Queso, porque muchos mods de WhatsApp lo hacen. Sin embargo, a pesar de que su mod de WhatsApp de Manuelito haya conseguido descargar su foto o ver su estado, independientemente de eso, ya hay una notificación de que intentó ...o consiguió acceder a una información que no debería poder acceder... ...y por lo tanto ahí te vuelven a bloquear. O de repente tu cuenta ya está en una posibilidad de que pueda ser bloqueada... ...y si al seguir chateando con ella tu WhatsApp y tú no te das cuenta... ...trata y trata de acceder a su información... ...en algún momento por insistencia te van a terminar suspendiendo temporalmente. La solución es que siempre que hables con alguien agrégala a tus contactos... ...y siempre ten activo mostrar mis datos personales a cualquiera... ...por lo menos hasta que todo esto del baneo pase... ...entonces este tipo de conducta que tú tengas como usuario... ...va a evitar que te baneen... ...y por último te recomiendo que por ahora... ...al menos por ahora... ...mientras termina de pasar todo esto del baneo... ...si usas algún mod de WhatsApp... ...asegúrate que sea confiable... ...como el WhatsApp 4Watt estilo iPhone... ...o como el WhatsApp Plus de Alex Mods... ...otros tipos de WhatsApp tienen notificaciones de alerta... ...de la misma Play Protect... ...en todo caso tú los puedes silenciar... ...pero ahí están y son detectables... Y si vas a chatear con alguien, primero agrégalo a tus contactos. Así te aseguras que tu WhatsApp no acceda a información de personas a las que no has agregado como contacto. Lo normal es que estén agregadas para que puedas ver sus estados. Así que no te compliques la vida. Las agregas y ya vas a poder reducir bastante el riesgo de que te van Lo otro es que esa persona también te tenga agregada a sus contactos. Y si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, que me apoyaría bastante. Además, puedes dejarme tus comentarios porque me los leo todos. Y ya sabes que muy pronto voy a estar volviendo a hacer más temas personalizados. Y ya te estoy leyendo, así que pídeme los que más te gusten.